Tortugas Ninja, diablo, que guapo, hermano, diablo, Splinter. Eh, lo guay es que son como los dibujos, ya me entendéis, antiguos, tío. Está muy chulo eso. Y la música original de las tortugas ninja de la serie, claro. qué guapo, un hombre mosca. Ya eh, me mola, un hombre, sí, ese, sí, ese no me acuerdo cómo coño se llamaba, claro. Y es que cuando veía esto era súper pequeño, súper pequeño. ¡Qué guapo, tío! ¡Vamos! Espérate, ¿dónde está, churra? Ah, decía yo, volumen Eres tú, el hombre mosca Está todo chulo, pero con mole Este juego, a ver, literalmente Quiero quiero traerlo, tranqui, aceptable aceptable. Chunga, <ríe> dificultad chunga Me encanta, yo sería un hombre luciérnaga Vale ¿Cómo jugar? Combina, combina, vale antes para omitir, ¿no? O sea, ya está, ¿no? Eh, sabéis a quién me voy a pillar, ¿no? Eh, se puede jugar mucha gente. Qué guapo, hermano. ¡Oh! ¿Cómo? No, tu hombre. Tu hombre tonto será. ¡Qué guapo! Maestro astilla ya. Pero de loco. Ya está, ¿no? De una, el maestro astilla ya. Increíble. Qué guay, tío. Dios, me recuerda. Mi hermano no tenía recortes de las tortugas ninja Y eran así. Qué guapo. Qué guapo, tío, o sea, guapísimo. Eh, luce igual, ¿eh? Qué chulo, tío. Soy como un niño pequeño con los juegos enfocados. Eh, ese tío daba mal rollo, bro. Ese era como un man que tenía una cabeza en el estómago como una pantalla. Era una paranoia. Y era la cabeza quien, quién sabe, movía al cuerpo, pero tenía otra cara. El cerdo, el cabrón, tío, el Bebots. Seguro que se puede coger ese personaje, ¿eh? La estatua de la libertad va a tener un cambio de look, ¿eh? Para tener mejor aspecto. <risa> qué cojones, tío. Qué gracioso. Qué, qué guapo, tío. Maldito juego. Ya me gusta solo por la animación tan, ¿sabes? Tan conservada de lo que es las tortugas niñas, ¿no? Qué guapo recuerdo cuando era pequeño mi hermano y yo. Eh... Soy este y yo soy... Y, eh, qué chulo eso, campeón de Zari en Plan. ¿Quién eres? ¿Rafael, Boratelo, ¿Eh, Miguel Ángelo? Qué chulo. Ese es el que va a me mola a mí, eh, junto con el. Bueno, ya me entendéis. Este que me acabo de coger, qué guapo. Vale, cuadrado pega, pega porrazos, ¿vale? Círculo es un dash. Eh, a la X sarta, triángulo. te dice algo, ¿no? Aquí te hace una meditación. Hostia, ¿qué? Guapísimo, gente. ¡Diablo! what? Qué guapo, tío. ¡Qué guapo! Y yo le pego un mordisco a la puta ¡Ello! La puta rata Splinter, tío ¡Qué guay es Splinter! Es complicado, este tipo de juegos Son complicados, ¿eh? Pero, oye Acaba de salir hace un día, ¿eh? ¡Qué guapo! ¿Puedo hacer ese combo? <risa> ¡Qué guapa dar combo, tío! ¡Qué guapa dar combo, bro! ¡Qué guapa! ¡Te da ganas de hacerlo Todo el rato! Literalmente Os lo juro, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! ¡Eh, eh! ¿Qué queréis? ¡Pelea! ¡Soy una rata cabrona! ¡Pra! Hombre, yo... ¿Quién me iba a pillar? Me iba a pillar al Maestro Splinter Chacho, qué guapo y... Hola, ¿qué tal? ¿Tú qué eres, el boy, ¡Hijo de puta? puta! Eh, ese es diferente Y así, así eran los, los personajes eh, de, de la serie Eran como ninjas, literalmente Yo siempre me pillaba a Keji eh, Maeda A Keji Maeda era el del bate de béisbol, ¿no, campeón? Era ese, ¿no? Creo Ese también tiene que estar aquí Las tortugas ninjas, o sea, por cojones O sea, si no está, vaya Rarísimo, ¿no? Creo yo Hostia, que en eso no le podía pegar Qué guapo el arte que tiene el puto juego, tío O sea... No, nah, nah, de loco, de loco Está precioso Hoy es viernes muy flojo Pero lo juro que flipante Hostia ¿No conoces al Samurai Warrior? ¿Samurai Warrior? El juego ¿El juego? Yo me elegí el rojo Pero ahora me elegiría el naranja A Donatello Donatello la polla ¡Hala! El juego Sí, ¿eh? Samurai Warrior, sí Pero no me acuerdo ahora mismo desde de la Play 2 Para el nombre Ah, bueno, sí, se llamaba ¿qué? O sea, literalmente se llamaba Sí, Queji. Pero, o sea, me va a venir a la cabeza El... Coño, de sonará Dios mío, ¿cómo se llamaba? ¡Ay! Y yo que lo tenía Nacho en la Play Y yo que... Voy a, voy a meditar ¡No, mierda! Vale, ¿cómo era, tío? ¿Cómo coño era? No me acuerdo ahora mismo, no caigo, te lo juro igual con una peluca toco, Ahora y una lanza Sí, o sea, la, la era rubia, ¿no? Creo si mal no recuerdo no se llamaba, tío? El juego del Nacho que Es que el, el personaje principal se llamaba así Qué guapo el Dash, tío, hacia adelante Qué guapo el Go, tío No me sale Es que es tan antiguo, ¿sabes? Madre mía He muerto, ¿no? Casi Uf. Madre mía el Es que Inuyasa, no, tío ¿Cómo era? Muramasa no, tampoco what? Eh, Lo tengo en la punta de la lengua Lo prometo La madre que me parió, no me acuerdo y yo. Bueno, a ver si sale Me ha matado casi, hijo fruta ¡Hostia, esas pizzas son comida! ¡Oh, he muerto ¿Sabes cómo se también eh, con una lanza? Sí, pues eso te lo digo, estaba gracioso pero no había caído No había relacionado, o sea, el mu O sea, pero sí, tenía una lanza Pero, eh, no, el del juego del Nacho El del juego del Nacho era el... No me acuerdo, tío. Es que lo tiene ahí, campeón, te lo prometo. No, no me sale ahora mismo el nombre. ¿Puedes dejarme? ¿What? Tío, o sea, estoy por ir a la, la habitación de mi hermano en un segundo. Os lo juro. Qué guapo, tío, el juego. Estoy bloqueado, no me acuerdo. Vamos, había... Eh, estaba el 1 y el 2, me acuerdo perfectamente de pequeño. Hostia, que se cae. Puta, estás aquí, eh. El Oni Mucha. Eso. Elilogo, el lobo, El Oni Mucha. El ni Mucha. Que allí también se llama... Que creo que se llamaba el personaje principal. Creo, eh. Qué guapo. O sea, eh, Estos se cubren, tío. ¿Cómo abordás ahí? No me acuerdo... Eh, era... No, ¿se llamaba? Pero ese era como un support. Pero también se llamaba igual que... Ah, así me agarra, bro. Qué guapo. ¡Ay, hijo de puta! El juego está muy completo, tío. A ver, me he cogido también a, la, a Splinter Pero por los loles, que te hay que coger a Splinter Siempre, porque no le pegas, tío? ¡Hostia, qué guapo! Bro, seguro que cuando vaya eh, subiendo de habilidades Segurísimo Segurísimo en este aspecto nos dan eh, skill de, de los personajes Bro, ¿dónde vas con la puta cámara? ¿Un puta me la tira a mí! Y era lo de mucho tío, para que veáis o sea, Ese juego era muy difícil, el nuevo campeón Que yo recuerde porque se, se jugaba, por ejemplo Tú pegabas con la espada en los joystick Tú pegabas aquí en la espada con los joystick En vez de con la cruceta o con la o Con lo que sea, con los joystick una paranoia Os lo juro, eh Tengo el focus, ¿no? Vale, no, no tengo el focus Voy a cargar ahora mismo el focus, eh Un momento ¡Ey, hey, cabrón! ¿Cuántos más vais a venir? En verdad, si le pego cuando eh, clava la espada La lío, eh Pero, eh, ¿de qué juego era? El mucho campeón De un samurai Un samurái que va matando como demonios Zombies, cosas así guapas que, a ver, sale hasta Jean Reno Bueno, Jean Renault, no. Yo no me acuerdo cómo se llamaba. Era un francés. Un actor francés, muy conocido. Literalmente. Vale, voy a intentar cargar. Vale, no mierda. Bueno, lo tengo, da igual, lo tengo. Pero ¿cómo se llamaba? ¿René o algo así? En plan, ese personaje es René. El que ayudaba a Onimucha. Qué guapo, tío. Qué gracioso, bro. O sea, que juega juegardo, tío. Qué guapada, tío. esa o sea, esto ya es así, ¿eh? El juego, el juego ni mucho, ni mucho. Qué guapo, tío, está guapísimo Nada de loco, tú eres el boss, ¿no? El beast, el pingui Eh, qué guapo el combate Está chulo, míratelo, está, a ver, es muy difícil Vivo, eh, reducidor de malas Coño ¡Lol, lol, lol, lol, lol, Lo que le he quitado, eh Ponid mucha, exacto, ahí va, eh. ahí, ahí, ahí La portada es él con una espada y un eh, Una armadura roja Así un rollo muy color vino Eh, no puede ser tan fácil, ¿no? Gente, tengo el Ultra Instinct Qué guapo los combates, tío Qué guay, eh Me está molando mucho el juego ¡Hostia! Subida de nivel Qué guay, increíble Qué guapo, tío, el juego Pero no me creo, eh Es un rollo eh. Es un rollo juego antiguo Tipo con cámara Exacto Dios, la cámara A los Resident Evil campeón El juego era ¡Eh! Ahí está el puto rinoceronte ese. ¡Hijo ¿de puta! ¡Se va a llevar al malo! Los Resident Evil De los 1990 Exacto, de ese palo Era jodido, eh Ahí está, era muy jodido. Porque te quedabas estático cuando peleabas. Pero está muy bonito ese juego. Fue el primer juego. O sea, mi, mi hermano Nacho se compró la Play 2. Y fue el primer juego que le vino la Play 2. Agruparse, buscar. Guardar tortuga. Ah, guarida de tortuga. Puedo ir a grabar la guarida de tortuga. Qué guapo. Eh, ¿Cómo guardo en el juego? O sea, ¿eh? Buscar jugadores. Agruparse. Cámara. Ah. ¿Y cómo unirse? No. ¿Cómo coño me subo los niveles? ¿Cómo subo los niveles del bicho ¿Del Splinter? Hijo de puta Splinter, tío, qué guapo ¡Sha! Maquinita, hermano Debería haber pillado otro pick, ¿no? Qué cabrón, tío El puto rinoceronte Yo tenía esos muñecos ¿Desafío? A ver Derrota a cuatro soldados de, de pie Usando supertaque Haz cinco lanzamientos sobre el hombro Derrota a cuatro amigos Utilizando trampa ¿Trampa? ¿Cómo hago eso? Coño. Vale, voy a hacer lo de los revivos. Lo de los derribos de una Ambo, eh, Bueno, todos esos juegos campeón Están en el mismo palo, literalmente Básicamente casi en el mismo palo Literal, te lo juro Qué guapo son los ataques especiales, tío Ve, eh, misiones eh. Let's go, pizza Y yo, qué guapo, no me jodas Aponsenzu, Sensu! Apon, Yo Eh... Hoy me dijo el logo lo del Street Fighter Gente, ahí tenéis el Street Fighter ¡Qué guapo, tío! O sea, nada, me están encantando el juego, fuera coño, Está increíble O sea, conseguir en 2022 un juego que parezca antiguo Nah, no tiene sentido, bro Y que sea tan... O sea, va bien No tiene bugueo, o sea na, Me mola, me mola O sea, increíble Este juego tiene chicha, ¿eh? ¡Va! ¡Ataque especial! Ah, va meterse en medio Me mola mucho el rollo de este juego Hoy... Bueno, me iba a tomar el directo de chill, gente Sabía que lo... hoy eso! Un titular clásico Sabía perfectamente que los bienes no hay mucha gente en Twitch En comunidad pequeña no, y menos con lo de, lo de Los South Games, eso Pero vamos, también me da igual los South Games Eso dura el un Duro ¿Eso qué es, tío? Esa bolsa de basura Ah, ¡Oh, hijas de puta, ya decía yo que se mueve ¿eh? Todavía no tengo el combo ¿eh? Ah, tengo que hacer Vale, tengo que hacer, eh, que tengo que tumbarlos, gente, creo, ¿no? Todavía Hace ah, cinco lanzamientos sobre sobre el hombro. ¿Ya lo he hecho? Vale, me he quemado yo el culo. ¿Cómo hago el lanzamiento sobre el hombro? ¡Oh, ¡Lol! ¡Hala! ¿En serio? Tiene ataques cargados, tío. ¡Qué guapo, hermano! O sea, el juego está increíble. Vale, voy a partir esto. A ver. ¡Eh, puedo! Ahora. Uno, ¿no? Vale. ¿Cómo lo cojo? Ah, al L1. No, ¿cómo lo he cogido? Qué gracioso, voy a cargar esta, vez ¿Puedes tirarlo? No, tío, ¿cómo lo he tirado? ¡No, mierda, lo he dado sin querer! Bueno, espera voy a pillar la vida Pizza time, qué guapo, hermano Qué guapo, bro Pizza time, bro, qué guay Vale, vale, eso es... ¡Hala! ¿Qué, tío? No me jodáis, el juego tiene unos clichés Que te cagas, eh Hostia tú, tío me está sorprendiendo positivamente ¿eh? Me lo he hecho ese Va, uno de cinco Eso no lo hago ni de coña, ¿no, gente? Está ya aquí el boss, creo ¡Hala, y eso! Voy a meterle el loot ¡Ja! ¡Qué guapo, tío! Puto Splinter ¿Cómo no me iba a pillar el Splinter, gente? ¿Cómo voy a jugar, eh? Juego 10 de 10 Compares de campeón de Estamos Está molando Qué alegría, te lo juro, campeón eh! Yo me lo pienso Vamos, un montón Para traer siempre un juego Y este juego lo vi Y digo, wow, increíble Del tirón Cómo agarro, gente ¿Cómo agarro, tío? ¿Tendrá algún...? ¿Cómo agarro? Es que tengo que hacer las misiones Me mola porque... A ver, las tortugas niñas que siempre me gustaron de pequeño A veces a Ariel y, y luego... Muchísimo ¿Cómo agarro, tío? O sea... ¿Cómo hago lo del levantamiento ese de hombros? A ver... Lista de movimiento Caminar, saltar, super salto, vuelta de esta rodada, atacar... Eh. Agarrar Automático acértate una de sin... A... Ah, sin atacar Vale ¡Fui! Hola tiro para la cámara, gente! ¡Cuidado! ¡Que te tiene un ninja, Benzadari! ¡Cuidado! Eh, ¡Cuidado, el Lobo! <risa> ¡Qué guay, tío! ¡La madre que me parió! ¡Qué gracioso! ¡Eh! Ya lo he hecho, ¿no? Vale, eh... Vale, casi ¡Ja, ja, ja, grande Benzadari, tío! ¡Eh, eh, eh! ¡No me matéis, bro! ¿Puedo? ¡Oh, oh, oh! ¿Puedo? ¡Oh, me ha reventado la cara! Estoy sad, bro! Menos mal que tengo dos vidas ¡Vale, ahora! El último, el último, el último lo hago Mierda, los he matado a los dos Oh, a todos, vale, lo he hecho Genial uh, Debo ir hacia la luz Hostia Voy a cenar ahora, vengo sin problema, campeón Y luego que aproveche la cena, campeón Me cago en la leche Sabía que está. Oh, hostia, me quemé el culo Chaito, grande es el, el saletari, tío Y luego me cago en la leche Muchas gracias a todos y a todas Incluso un viernes Que sé que obviamente, ya me entendéis Es mil millones de veces más duro Y eso, poder infinito Qué guapo, debería haberme dejado esto, gente. ¡Guau! ¡Wow! Increíble. ¡Diablo! Guapísimo, como de, de 32, ¿eh? ¿Cuántas misiones? Vale, los tengo todos, todos los secretos y todas las misiones. Qué guay. Qué chulo, tío. Es fantasía, juego este, eh. Os lo juro que es fantasía completamente, tío. Si le pego más, mierda. Tengo esto, ¿no? ¿No? Ah, se ha caído con el agua. No me jodas, que se ha caído el puto personaje. La madre que le parió. Tira para allá, ¡Mamá huevo. Si le pego aquí, bueno, te doy todo tengo todos los secretos Buah, esta habilidad es Dios, eh O sea, esta patada en el aire es Dios, gente Vale, voy a utilizarlo ya Para quitarme el medio los mamones estos Qué guapo el puto juego de las tortugas niñas, tío Qué pringas niña, completamente, campeón En plan, aparta de aquí, si somos una rata Y no eres Fortnite <risa> ¿Qué pasó, ahí, hermano Sergillo? ¿Cómo estamos, gachón? ¿Cómo va? Eh, el boss? Qué guapo, tío, está el juego de las tortugas niñas que salió ayer Disfruto como un enano, hermano ¿Cómo estamos, Gachón, Sergillo? Rinoceronte, amante de las embestidas Buah, ese combo es god, gente ¿Sí o qué? ¡Hijo puta! ¿Y cómo estamos, Gachón, Sergillo? Está todo guapo, tío Eh, disfruto como un nano ¡Hostia! Hermano, ¿no le dispares a una rata? ¿Una pistola? joder puta! Vale, vale, vale Espameo aquí que te cagas, ¿no? Vale Le voy a intentar hacer un ultra aquí A ver si me sale ¡Guau, guau, guau! ¡No! ¡Ja, <risa> ja! Eh, este ataque es God, gente, tengo cero vidas, eh O sea, me lo tengo que hacer sí o sí, este ataque es God gente. Este ataque en carrera, o sea, en carrera y ¿En, la... ¿En serio? Bro, no tengo ese ataque ¡Oh! coño de su madre! Gente, creo que me mata, eh Tengo que quitarme del medio a estos bichos ¡Ahí, coño! Esto Splinter Estás viejo, eh, Splinter Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale Mierda, me va a matar, eh, o, o no Bueno, en verdad, si sí, soy sí, sincero, creo que ¡Oh, ¡Hostia! ¡Oh! Vale, vale, voy a intentarlo, gente, solo tengo una oportunidad. Vale, vale, vale, vale. Ue, ue, ue, ue, ue. Ahora, ahora, está muerto, gente. Uu. Hostia. He muerto cuando no ha muerto, no puede ser. <risas> qué calor hace aquí, eh, qué calor hace hoy aquí. Esta mañana cuando he ido a gimnasia, hace 40 grados del Sahara, Madre mía, qué calor. Yo hoy, Sergillo, te lo prometo, estoy disfrutando, estoy disfrutando también de que haya un poquito más de humedad. Gigi esa vez, Ari, what the fuck, sí, lo he matado al mismo tiempo, campeón, qué paranoia, en el último golpe Está todo guapo, tío, me hace un montón de ilusión porque es muy difícil eh, emular un juego antiguo, tío Cobabunga, bueno, eso siempre lo decían las putas tortugas ninjas, tío, increíble Y también eso, Sergillo, cuando te ves así que hace mucha calor de una, ni ¿sabes? ni te preocupes ni te rayes, vamos, di va dire ve directamente a biblioteca Y esto, ve directamente un poquito más soft, ¿sabes? Del literal y, y ha estado... Haz todo lo posible, por supuesto, para hidratarte al máximo y estar menos tiempo, pues ya me jodería. dónde está lo de subir de nivel a las cosas, tío? Usa para unirte. Eso es para dos jugadores, vale, pero agruparse entonces. Iniciando sesión. No puede ser. ¿El uno de unos jugadores, cámara? ¿Dónde está para subir los niveles, gente? No puede ser. Ah, aquí. Solicitud especial, consigue los titulares. Vale, pues vamos a darle. Encontrar todos los titulares clásicos asquerosos. LOL, me ha dicho asqueroso. No será tonto, ¿no? ¿Cómo subo los niveles, tío? Al bicho Paralo ya, ¿no? Que si subo de nivel entonces Puede a la tortuga Tiene que ser esto Completado, ¿no? O Se ha completado ¿No? Aquí Superataque, puntos extra Doyo, doyo, doyo, ¿no? No Biblioteca Doyo Vale, tengo dos niveles O sea, no tiene habilidades, solo tiene niveles Plan de una Qué gracioso, tío Bueno, pues seguimos Qué guapo este juego, ayer nos terminamos ¡Hostia, no me jodas, que es el puto tanque! No me jodas que Ey, Vamos a ir en el tanque de las Tortugas ninjas. No me jodas Increíble, qué guapo Look at Yo me acuerdo tener estos dos muñecos Y jugar un montón de pequeño compadre los dos y el patinete, loco Nada de loco de loco ¿Puedes hacer foco? Increíble De loco Ya tengo el foco Voy a todas ¿Qué me viene por ahí? ¡Hostia! <ríe> ¡Splinter! ¡Estás viejo! ¿No has logrado? Su ¿Cómo? ¿Superar el nivel? ¡Hijo de puta! ¿Cómo pretendes que supere el nivel? Qué guapa la música, ¿no? ¡Eh! ¡Facherísima! Qué bacano Tío, este juego me está sorprendiendo Sé que no tiene ningún tipo de... Ya me entendéis Pero hoy en Twitch estaba con 28k de personas ¡Qué guay, ¿no? Tío, ¿qué me hizo? ¡What the fuck! ¡Qué choryuken! ¡Guau! Wow. ¡Eh! ¡Qué guapo, tío! <ríe> ¡Qué gracioso! Hoy eh, voy a hacer un filete de pollo. Sesión de fresco. Sopollillo. Yo, la verdad, no tengo ni idea que qué voy a cenar, Sinceramente. Te lo juro. Jurao. No sé. I don't know. Puede que un poquito así en rollo chaufa. Pero como tirando para... ¡Oh! Tirando para arroz tres delicias, Me flipa eso. Porque la salsa esa del Mercadona imita muy bien el sabor, tío De la salsa agridulce china te lo... ¡Hostia! ¿Y yo lo desafío? No vean, ¿no? ¡Hostia! ¡Me deja aplastado! Pero qué no, de papá Son más... Eh... Bueno, no me gusta la carne, Sergillo Apenas, te lo juro, lo paso fatal Por eso si hace una bola, tío No como apenas carne, te lo prometo Curado, ¿eh? Curado, mi madre no sabe ya qué hacerme muchas veces No me mola en plan, yo qué sé, la ternera y eso a mi hermano le encanta yo uf. Sí, sí, no me gusta la carne apenas No me gusta para nada Me da un poco de... ¿Sabes? Porque es como que se me hace una bola Te lo juro Yo qué sé, unas una pechuguillas y tal así Sí, pero algo muy... Tiene que ser muy fino Tiene que ser súper fino el corte Si no, me rayo y no me como eso Ni de coña Soy raro Soy muy raro para las comidas Súper raro Soy un caos para mi madre Respecto a las comidas, sí <risas> Literal, me teme. Pero vamos, yo también me temería, o sea, es que soy rarísimo. Antes salsa algo para. Eh, ¿Qué? Eh, entre mejor. No me gusta ni el ketchup ni la mayonesa, nada, eh. Si sí está bueno. A ver, las pechugas no están mal. Lo que pasa es que como muy poco, Sergio y Becedari. Eh. O sea, cosas de ese palo. Como, como más pasta y arroz porque me mola, eh. Joder, papá. Sí, no me mola, no me mola el sabor, te lo juro. Yo, coño, iba a McDonald's, Sergio y Becedari, yo. Cuando me tocaba quedarme allí para comer, literal, y yo me comía más flurry, En la vida, yo me daba dolor de estómago la comida esa. La comida de McDonald's es una bomba. ¡Ay, hijo de puta! ¡Ah, eso era vida! Ah, Papá, voy eh, para allá y tengo un buen loco. A ver, es que la carne me gusta súper hecha. O sea, en plan, yo veo un filete que está poco hecho y, y me da algo. y yo, En plan, de estos típicos... A Nicole le gusta, como con sangre. Me da algo, lo juro. Me da como... ¡Ugh! ¿Sabes? rollo de ese palo Y yo el puchero y todo eso A besar Y Sergio Yo no como con carne Nada Solo con un poco de jamón Y ya está Ni garbanzo ni nada No me gusta No me hace gracia Veo el plato así Y me dan ganas de, de dejar de comer Yo veo un montón de, de comida En el plato Y me da como ansiedad De que hay tanto Como que mi madre Espera mucho que O sea que Espera que coma mucho Y yo no, no O sea literal Siempre le digo lo mismo Si por mí fuese Yo no comería más Porque pierdo tiempo de vida y la gente se muere, tío. O sea, literalmente, en plan por comer. O sea, la ansiedad, todo. La aplican a todo. Yo, la verdad, la comida es lo que me hace gracia Literalmente. Yo qué sé, o sea, es raro. Soy sí, rarillo para las comidas. Mi madre me deja hacer. El... Muy perfecto. Claro, está, está, está, está, está perfecto. A mí me gusta súper, súper hecho, campeón de estar, y te lo juro. Jurado. En plan, que mi hermano después le pega un bocado y dice, ma, pero ¿cómo puedes dejar esto así todo duro, para el niño y yo. A mí me mola así, tío. Qué raro. ¡Era pizza! Qué guay estar juego, tío. Súper llamativo y divertido, ¿eh? Llevo tres fases, ¿eh? Este, este juego sí lo voy a traer en gameplay. Cambio monstruoso. Aplasta tortugas. Y me encanta cómo es ayuda a su madre, tío. O sea, un huevo y parte de otra, hermano. ¿Qué? No vean, ¿no? O sea, qué guapo los combates. Lo malo que me está curtiendo la cara, ¿no? ¿Cómo le pego? Me pongo... eh? eh... ¿Qué capaz, eh? Sin problema, Sergio después de todo de este día Mi hermano, Sergillo y, y la calor que hace, ya me jodería Lo más normal del mundo, que aproveche la cena, gachón Ey. ¡Ey! ahora! Y la próxima vez, bueno, ya empiezas a currar Tío, que realmente, espero por supuesto que en el gym Vaya guay y cuando haya tanto calor Y para o algo y ya está, como le digo, a Morbid, literalmente Literalmente, es que es una locura Con tanta calor, 40 grados allí, flipa Hijo de puta, siempre me da, eh que comas bien, grande sabedario, me encanta, tío Eh, ataque, ataque concha de su madre. Creo que con dos de estos me lo hago Pero tengo que esquivar muy bien ¡Hostia! Espero tener una vida más Vale, tengo una vida más ¡Oh, oh! ¡Qué potra, gente! Vale, me ha dado tiempo, tengo una vida más, ¡qué puta potra! ¡Qué puta potra! Joder, es muy complicado, creo que le tengo que pegar con el ultra siempre Creo, ¿eh? ¡No! ¡Y! Coño, me picaba la rey Olvíe, sí luego ¿Cómo ha ido la cena, campeón? ¿Qué has cenado? ¿no? ¡Ay! Para allá, ¿no? Vale, ahora sí que me da Va, te voy a reventar, cabrón ¡Bum, bum, bum, bum, bum! Vale, pego ya Le pegan do dos toques ¡Oh! Increíble El puente infinito, literalmente, campeón Bien, bien oli, grande Gracias, Eh, lo hicimos, eh Súper difícil este boss, eh Así que en movimiento Y si hamburguesa Anda que no, madre mía Un piso ¿Cómo entrar en una pieza Avezari? Anda que no, dice, díselo tú ¡Qué grande! ¡Qué gacho! que no esté rico! Me queda la leche. ¡Coward Bunga! ¡Qué guapo, hermano! ¡Qué guapo! Loco, ¿cómo narices subo los niveles de los bichos? ¿Me deja subir los niveles de los bichos? Y eso de iniciación, ¿por qué no me sale? Y está lo que hago con Steam. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no me deja subir los, los niveles, tío? A la rata. ¡Eh! Increíble, en casa de eh, mis abuelos, eh, si no cenó bien. No casa de mis abuelos Hombre, eso es normal, eh. normal, normal, ¿no? ¿De que era la pizza mm, Al azar diría carbonara O barbacoa O jamón y yo y queso En plan prochuto ¿Habéis visto dónde está el tanque? Qué gracioso, tío Es súper guapo el juego, ¿eh? Él de buscar jugadores ¿Por qué no me carga esto? Agruparse Sí, a ese tío, ¿eh? Ey, ¿cómo, ¿cómo coño? Subo los niveles ah, Allí abajo Puede ser Solicitud especial. Que encuentre su diario. Cebolla crujiente. Wow, madre mía. Qué gachón, eh. ¡Eh! ¡Qué guapo, hermano! Ellos Esto... nos vamos a pegar con el puto cocodrilo ahora, seguro. Y con el toro. ¿Eh? ¿Ah, no es el rinoceronte? Ah, sí, sí, sí, sí. Atentos, eh. Qué guapo. Mirad de ello, está muy currado Este juego me está gustando de eh, mucho Os lo juro, parecerá una tontería lo que digo Pero disfruto muchas veces más con esto Que con un juego de como el Fortnite, la verdad 100% Vale, los secretos seguro que están aquí Los... ¿no? Los loros, me creía que eran los loros, gente Vale, voy a hacer esto porque este tiene escudo y de una ¿What? ¡De guantazo! A ti te puedo gravear, ¿no? ¿Te puedo gravear? Sí ¡Ja, jaja que xd Joder, no veis vais a... Eh, vais a partir todo, ¿No? ¡Wii! ¿Puedo gravearte? ¡Ay, cabrón! Qué guapo el sistema de peleas, tío O sea, es muy, muy dinámico, tío Me hace mucha ilusión Un juego así me hace mogollón ilusión ¡No me la tires, cabrón! ¡Vamos, huevo! Eh, tengo que estar pendiente de los secretos, gente Si tiro la agua ahí se cae el nota al suelo, tío Qué guapo Mierda, todavía no tengo el focus, eh Buah, este golpe va a ser con el cual me haga el juego, gente ¿eh? Eso mete una puta barbarie, bro Buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, Esto mete una puta barbarie, gente ¡Oh, un diario! ¡Bien! ¡Let's go! ¿Qué quieres, pelea tú? ¿Qué quiere pelea? ¿Qué quiere pelear? Buah, este es el futuro, gente, lo juro, ¿eh? ¡Ah! <risas> eh, me ha abierto la puta alcantarilla para que me caiga, hijo de fruta Me cago en su madre Vale, ya tengo el combo Así que lo emplearé aquí, ¿no? ¿Sí le he dado y todo? Increíble Este juego, campeón, y luego también te lo... Uy, uy, uy, uy, también lo puede... A ver, el Rainbow sí espero que te vaya, la verdad no creo que sea para tanto un Rainbow Six, sí, claro ¡Eh! ¿Qué hace ahí, tío? A ti la ha guardado eso ¿Qué coño eres, tío? No te he visto en mi vida, Julio Eh? Bro, me ayudas a pelear No me ayuda Hay un puto loro gris Vale, voy a partir los tableros Papá, eh, esos dos ninjas estaban eh, comiendo en el lado, tranquilo Eh, qué malo eres Pero me han pegado a mí, campeón Primero, eh En mi defensa diré Que me han agredido Querían pegarle a una pobre rata anciana. Eh, al splinter. El maestro eh, de la tortuga ninja. ¡Hostia! ¡Que tienen flechas! ¡Ay, la madre que le parió! ¡Qué guapo están los combos, tío! ¡Qué divertido! ¡Wow! A ver, me ha pegado con la tapa de, de, de, de. ¡Ay, que me caigo! ¡Uy! <risa> <risa> <risa> ¡Ah! ¡Qué gracioso, tío! Vale, vale, vale, Nick de Focus. Creo que tengo que matar a todos. Yo ¡Qué guapo el combo, tío! ¡Qué guapo! Voy a ir pegando la cosa. La pizza me la había pillado, estoy medio muerto ¡Pizza time! ¡Let's go! ¡Eh! Y ese está un poco loco, ¿no? ¿No pensáis que está un, poco un poquito loquito? ¿Un poquitito, poquitito? Madre mía, está loco, bro, tienes un hacha Aquí debe de haber algo, ¡eh! ¿Cómo? Subida a nivel, has desbloqueado Un nuevo movimiento En el aire, Wow. Mentira, está todo grabado. Esos dos niñas ¿estaban tranquilos? ¿Eh, estaban tranquilos. Los demás puede matar. Esos dos estaban de chill. Tienes razón, Zari. Estaban de super chill los mamones. Igual que estos de la flecha. Son duros, ¿eh? Pues de fruta. ¡Hala! Mirad los robots esos. ¡Qué guapo el ataque este, tío! No me canso, o ¿sabes? Es como Super God, ¿eh? ¿Eh? Y las cámaras de, de, del zoo, ¿no? Estamos en un zoo. Qué gracioso, tío. Y qué curioso, ¿no? Somos tortugas... Estamos en un zoo. Qué guapo cuando se le pone el ulti, tío En el aire puedo hacer algo En el triángulo... ¡Oh, hostia, ¿qué? ¡Hostia! ¿y eso? Mírate el mono durmiendo ahí arriba Hola, ¿qué tal? Soy una rata ¿Y eso? ¿Has encontrado un bicho? Un bicho desagradable ¿Pero qué? Vale, esto lo voy a tener que... Bueno, la verdad me lo farmeo aquí, ¿no? Buah, qué gracioso el puto juego de las tortugas ninja, bro ¿Te puedo gravear? Sí, ¿no? están muertos te grabeo. ¡Ay, que los monos le tiran cosa! Y a mí también ¡Wii! ¡Ja ¡Ja, ja, ja! tiran plátanos ¡Qué cabrones! ¡Eh, estás aquí! ¡Ah! ¿Y eso? Un tigre blanco ¡Ah, sí, había un tigre blanco de atrás! No me he dado cuenta, campeón de Zari Estaba pegándole mamporros con splinter a las, eh, a los malditos ninja gachones Necesito pillar el último. ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¡Guau, ¡Wow, ahí lo pillo! Tengo tres vidas, eh Cuidado Que me pueden matar instantáneo Instant puto tánio. Pizza, menos mal. ¡Pizza time! Bro, qué chulo esos ataques. Qué guapo los ataques del juego. Está muy logrado, tío. O sea, está increíble. Gente, este es el diario, ¿no? Ah, no, es el periódico del hombre. De las misiones secundarias. Qué guapo, tío. ¡Ay! El otro era imposible de parar. Estaba ahí, ¿en serio? Bueno, aquí cocodrilo, campeón. Madre mía, a pesar. Eh, aquí está. ¿Eh? Esos dos, ¿dónde salía? No me acuerdo de esos. Ground Shoot y Deep Bar. ¿Qué, ¿Qué queréis, pelea? ¿Qué queréis, pelea? Si vosotros no me llegáis en la suela los zapatos y soy Splinter. ¡Hostias, ese es el ataque nuevo! ¡Hala, qué guapo! ¡Qué guapo el ataque nuevo, gente! ¿Lo habéis visto? ¡Hala! Quita más, ¿eh? Quita muchísimo más, gente. Va, ah, pero estoy roto con el Splinter. Estoy rotísimo con Splinter, gente. ¿Y te dice como con puta? ¡Hostia! Mamá, me ha quitado una vida. Vale, voy a intentar cargar y matar a uno entero. Vale, ya. Qué guapo ese combo. Quita un huevo. Quita muchísimo. Está en rojo. Hola, ¿puedes pararte? Cabezar y quiere ver cómo mueres. Le doy, ¿no? ¡Ay, que no le he dado! ¡Qué manco! ¡Ja! <risas> XD. No lo había dado, tío. Vale, voy a intentar restablecer aquí, ¿eh? A ver si no me da Ay, que me ha dado, tío Qué putada Tengo poca vida Pero yo creo que me lo puedo hacer, eh Creo, creo, eh Sí, con este ataque eh, Chulí, sí Vale Qué guapo, tío Eso no me suena Ni a mí, campeón Te lo juro A lo mejor esto es nuevo Ahora que la han puesto ahí de relleno Puede ser O a lo mejor más Más de una película O sea, hay tres películas De las tortugas ninja Hechas por personas Que tienen un traje así De como espuma Campeón, súper divertida Avezari Te lo juro Está muy guapo el juego, eh O sea, muy, muy guapo y, y menos mal Me queda un, un filito de vida Qué gracioso, eh, está muy, muy, muy currado el juego, tío Está súper currado, gente Mega currado, tío ah, Yo creo que me voy a... Ha... Y yo con el pica al final me voy a hacer yo la primera parte entera, ¿sabes? Alcantarillado, no Eh, este es el hombre mosca ese, ¿no? O es el hombre... Había un, un man que era como un zombie Me acuerdo Buah, ratas Eh, se lleva la cabeza a las ratas del malo ¿Habéis visto? Vale, vean, vamos a empezar con el combo eh, de la muerte Wow, let's go Este combo es Dios, eh Ese combo es Dios, gente como es puro puro teatro De pressing cut Man, boom ¡Son rosas! ¡Qué guapo! Dios, esa pata en la caña, ¿no? ¡Qué bacano, bro! Este juego... Va... Esto es para partirlo, ¿no? Sí, tío Mierda, debería haberlo... ¡Ay, pistas! Debería haberlo partido Este tipo de juegos Como yo avance A lo mejor si no parto Donde está el secreto Me lo salto Es una putada no, no me he dado cuenta Podría reiniciar Tengo que partir todo Porque a lo mejor Hay un secreto Aunque me he encontrado Uno de potra bueno, este ataque es Dios Este ataque es Dios mío O sea, Dios, es la polla, gente Ese man que quiere pelear ¿Tú que quiere pelear con la rata? ¿Con splitter, Te reviento Dios, cuántos combos, ¿no? En el aire Qué puto Qué puto vicio, tío Es puro vicio, ¿eh? Vale ¿Queréis pelear o qué? ¡Venga, venid! Hostia, la pisa, gente Ah, la pillo ahora, ¿no? La pillo ahora, la pillo ahora ¡Wii! ¡Hostia! O pues menos mal, ¿eh? No sé si. No sé si la ha pillado. No lo ha pillado. Vale. ¡Wii! ¡Qué guapo, tío! Ninja Dying, tío. Esa patada es Dios, gente. Es súper buena, ¿eh? Le mete. ¡Hostia! ¿Y eso? Esto tiene que ser una serie, ¿no? ¿No? Vale, voy a hacer esto para partirlo todo y que explote, ¿no? Vale, oh, me he quemado el culo un poco. Huele a pelo de rata, ¿no? Eh, he quemado. Y eso es nuevo, ese robot. ¿Oh? Qué guapo, como un dinosaurio, ¿no? Es súper divertido eso, tío. Hay muchos, ¿no? Estáis pasando, güey. Pasáis, güey. Qué guapa las patadas de este juego, tío. Qué guay. Eh, eh, coño. Eh, la, eh, esta la tengo que partir ahora. Eh, había pizza, gente. Eh, ¿cómo, cómo que me ha pillado? ¡Ay! Vale, voy a hacer esto para despejar toda la zona entera. De una. Esa patada de la puta. De, de la rata Splinter, tío, es god, eh. Vale, esa pizza ¡Oh! Tenía una Ponsensuken, gente. ¡No! ¡A Ponsensuken! ¡Qué guapo! Nada, lo he desperdiciado. ¡Hostia, que me tira! ¿Eh? ¿Te podré tirar? ¿Allí? ¿Al agua? Ah, que es para que yo me meta aquí a pelear también. ¡Qué gracioso, tío! Creo que le queda un par de golpes a este pendejo, ¿no? ¡Yo esta rata! ¿Ah? ¿Vale? ¿Qué queréis? ¿Pelea? Son los ninjas rosas, tío, me encanta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Katie? ¿Qué tal estás? ¿Cómo va, por supuesto, este vienesito con Flow, ah? ¿Y cómo hay estos días? ahí estamos jugando un clasicazo, la verdad, uno Aunque este juego acaba de salir Estamos jugando aquí al maldito... ¡Eh, hijo de puta! A las tortugas ninjas, macho Increíble, me he quedado loco O sea, salió ayer el juego súper divertido Bueno, esa vez, Ari, qué mono, tío Eh, ese no me acuerdo yo de pequeño, no, tampoco ¿Esa, ra... esa rana, ¿de dónde coño sale, gente? ¿De dónde cojones sale eso? ¿Eh? Dios, qué, qué guapo como pelea el splinter, tío. O sea, yo creo que esto ya es un poco de ficción. ¿De dónde sale eso? ¡Uy, coño, que me come la rata! ¿Te comas a la rata? ¿Qué feliz por qué? Ahí, eh, fin de largo. Tienes fiesta ¿Qué debo hacerte, bro? Para unirte. ¿para no, ya. Bueno, en verdad voy a recargar. ¿Qué alegría disfruta también? Eh. Katy, por supuesto que te lo merece. ¡Ey! Qué guapo el puto juego, tío. Me está encantando, ¿verdad? Salió ayer, ¿eh? Joder. Ah, qué putada, tío. Qué putada, macho. Qué putada que no... Y de verdad, tenía que haber hecho esto sin que me toque un, un rozón, tío. O sea, sin que me pegue ni un puto golpe. Qué putada. Eh, Viene el, el, eh... el libre, el sábado... El lunes libre... Qué alegría, entonces, macho. Entonces, el único... O sea, es el domingo, el único día que tienes que hacer algo. Ah, un bicho desagradable, qué guapo. Del currele ¿eh? Y cómo llevan las clases también De tu propia empresa ¡Eh! ¿What? ¡Qué guapo, tío! ¡Qué puto juego tan guapo, hermano! O sea, me parece la polla O sea, literalmente ¡Bro! ¡Acérquense aquí! ¡Ay! wow ¡Cuántos robositos Además que te quedan más robots, gente Ninja Time, ¿eh? Ninja Time, pero del tirón Yo creo que lo voy a hacer el Ninja Time, ¿eh? O sea, o recargo y me lo descarga a todos Pero es el grande el que tengo que matar rápido todo muy bien, qué alegría, macho, me alegro Que después de eh, también el suplicio que te hizo pasar Tu antigua jefa, paga ¿En serio están pillando electricidad? Qué puntazo, este es el de la flauta Loco, me acuerdo que el Nacho tenía Mi hermano mayor tenía ese tanque Es el hombre, el rey rata tío. ratkin qué guapo el diseño Va, pero no eres rival, lo sabes No, para mi maestro Splinter, bro Soy el maestro Splinter, sí, mira, mira, mira Uop. Mira, mira. Uop. mira, mira, mira Uop. Te reviento ¡Hostia, que no le he dado a él! ¡Ay, que me come la mano! ¡Si soy una rata! ¡Qué guapo el juego, tío! ¡Qué chulo! Soy como un niño pequeño. A ver, también normal. O sea, por nada hasta que no... O sea, resete los puntos, apaga. Ahora cuando nos metamos el traje ardero en Minecraft, pues... Le tendremos que meter duro, ¿no? Vale, yo creo que esto está hecho para que yo haga esto, ¿no? ¡Oy, ¡Oh, hija puta! ¡Cucha es su madre! ¿Cómo me ha atacado la rata? Buah, este ataque está roto, gente. A ver si me deja... ¡Eh, eh, eh! ¡Tranquilita, ratiña! Creo que me puedo, ¿no? A ver, sí, sí puedo Ahora sí le doy, ¿no? Oh, no le he dado ¡Ay! Vale, a ver si me deja descansar de ¡No, hijo de puta! ¿Qué quiere pelear? ¿Eh? ¿Qué quiere pelear o qué? ¿Eh? ¿Eh? Puta, ¿eh? Mamá huevo A ver si me deja, gente ¡Ay, qué cabrona! ¡Casi! Subía a nivel Increíble Nada, nada, de loco Quiero matarte con eso ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Chimichanga! Nah, pues si no quieres morir De una manera honesta Morirás, cual ratilla Déjame, vale, vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí Lo reviento, ay, mierda, que se va a ir para arriba Vale, ahora, va, lo reventé, ¿no? El King Rat, tío, increíble Qué guapo, ese personaje salía poco Qué chulo, loco O sea, qué divertido Un juego que, sabes, que enfoque Al rollo que había antes de los contras De los dobles Dragon bonga! Y lo hagan así de bien Da gloria mejor de puta tío Da gloria Súper guapas las animaciones, tío. <risa> Hombre, a ver, toda la tortuga ninja me iba a pillar Maestro Splinter. O sea, era quien me hacía más gracia de pequeño. Decía... Eh, joder, ¿cómo era? De puta madre, decía eso todo el rato, tío. La puta tortuga ninja. os lo juro, las películas. En la serie también, ¿eh? Ese era el que era como psíquico, sus poderes, ¿no? Sí, filtrado, gente. Vale, tengo que partir todo en el juego. Porque así son lo, los secretos, ¿no? Qué guapo Creo que me lo hago easy, ¿no? O sea, A ver los secretos, claro ¡Hostia! Oh, ¿Y esto? ¿Eh? Qué guapo Vale, aquí Esto es para partir, ¿no? ¡Wow! ¡Y este el otro en el cajero! ¿Será concha su madre? Qué guapo, tío Ese golpe es Dios, ¿eh? También hay que decirlo Esto lo tengo que pillar sí o sí El diario y secreto de la piba Que es una misión secundaria Iban con las putas pandejas, tío Lo he interrumpido, bro Increíble Vale, voy a hacer esto para quitarme del medio ulti, ¿no? Bueno, bueno, ese le he dado sin querer ahí Algo aquí, interactivo, nada Gente, os lanzo, os lanzo un minion. ¡Ay! ¡Coño, déjame! Os voy a lanzar uno ¡Gente, píllalo! <risa> ¡Qué guapo es eso, tío! Parece muy gracioso ¡Hostia! ¿Eh? Pero, ¿pero tú quién eres, Mr. Potato, o qué? Si con mi táctica secreta estás muerto ¿Qué quieres, pelea? No me jodas que va a caer encima mía. ¡Hostia! ¡Muere! ¡Chinei! Increíble. Buah, mete tela. Vale, esto lo parto, ¿no? PS, qué guapo, tío. El, de la, el del sushi. Que baje para abajo, coño. Vale, esto lo que voy a hacer es recargar esta mini y matarlo de un golpe. Bueno, ahí no le doy. ¡Hostia! ¡Qué putada! Bueno, me da tiempo. Me encanta cómo, eh, cómo pilla el move de. ¿Sabes? De del ki, ¿no? Como un Goku, tío. ¡Ven para afuera, anda! ¿Qué estáis comprando? Pero esto es un centro comercial de ninja De ninjas Pizza o sushi ¿Qué queréis gente? Yo creo que pizza, ¿no? Está más rico Literalmente <risa> ¡Ey! ¡El de... no! Esto es algo Ah, no Pues no <risa> Me creía que era un asterisk o algo Voy a intentar utilizarla A ver <risa> ¡Qué guapo, tío! Vale, aquí hay un secreto No, ¿no? Vale, sería gracioso pillar el ki, ¿no? O sea, establecer todo el ki para lanzar un golpe ahora eh, de los combillos Qué guapo como ataca ese puto ninja, tío ¿Esto es algo? Sí, pizza Pizza time, tío ¿Eh, solo parto? Va, de loco ¿Y ese no está con la bola? ¿Dónde la ha sacado, pizza? Me paga, te voy a comprar la ray X eh, Ven para acá? No me ha dado nada, ¿no? Qué putada Eh, eso estáis pasando, ¿no? Sabéis, ¿no? Soy una rata anciana Vale, parto todo muy importante en este tipo de juegos partirlo todo. Aunque parezca mentira, son pequeños detalles y, y, y bueno, después son eh, secretos del juego. Mierda. ¿Queréis pelear, no? De verdad, ¿no? Me da tiempo que intentar luego. Os reviento. Eh, ¿tú dónde vas con la tele robada, cabrón? ¿Y tú dónde vas con la tochiva? Tochiva, me chubus ¡Eh! De puta madre! ¡Eh! ¿Y eso? ¿Cómo que son las tortugas falsas o qué? Napoleón guardado. ¿Son eso, las tortugas falsas sin copyright o qué? No me jodas, en serio. ¿Eh? ¿Hay ¿Ahí, ahí abajo otra? Voy a pegarle. Ese no tenía nada. <risas> qué guapos son los ataques, tío, del puto juego. O sea, muy divertido. Gente, ese bicho un poco toca pelotas, ¿eh? ¡Hostia! Ahora es cuando lo puedo pegar. Vale. Un poco toca pelotillas. ¿Por qué no, ¿por qué no me ayudas, perro? ¡Ya voy, ya voy! Están aquí. ¡Eh! Casi me, me. Yo creo que me voy a ruchar la primera etapa del juego, ¿eh? ¿Puedo pegar abajo a vosotros? No. Entonces, ¿por qué coño estáis aquí? Ah, vale. <risa> ¡Oh! ¡Pero, espera, espera! espera, espera! no ¡Nandemonai! Había, había, me había saltado a la maceta de arriba. No me jodas. En serio, me pones eso aquí, cabrón. Vale. ¡Ah! ¡Tengo el ulti! Pues ya estaría. ¡Ay, coño, el bicho! ¡Estás tuneado! ¡Qué putada! Vale, espero a que caiga de una. Sí, eh, pizza dying a full ¿Queréis que ahora me vaya al tiburón? Campeón a empezar un rato Para terminar directillo Qué guapo el doble ya, ¿no? O sea, hola Va, voy a tener que matar a los bichos chicos Que son los que me van a dar por culo Creo, eh Pizza rica Pizza rica rica Boom Vale, cuando esté stuneado, que es ahora Yo recargo y le meto aquí, ¿no? A full, está muerto ya ¡Hijo de perra! Hostia, ¿Otro? ¡Guau! Wow. ¡Se has tuneado, coño! Cabrón, ¿no? En verdad, dura tela, ¿eh? Dura tela ¡Balas! Oh, ¡Hostia, qué guapo! ¡Ah, ganaste en el Stramble Guys! ¡Madre mía! ¡Anda que no! ¡Qué guay! Yo no he ganado todavía, campeón Bueno, ahora hago una pool. Y a ver, puedo jugar la, la última media hora Bueno, ahora cuando me haga este mapa Jugamos lo, lo que queráis Stramble Guys o un poquito de... Se ya, ¿no? Ahora, hijo de puta o un poquito de... Del tiburón cabrón, ¿no? Es que el tiburón también mola. Ambas cosas están bien. ¡Qué perro! ¿Qué tal, campeón Guille? ¿Cómo estamos? ¿Cómo, ta, cómo has escapado al final? ¿eh? Pégame, cabrón. Súper guapo el juego, tío. salía ayer, lo prometo, y... Me flipaban la dinámica de este tipo de juegos, tío. Así. Uh, recrear algo antiguo en algo nuevo, actual... Va, increíble. Súper complicado. Ese juego de las tortugas Salió ayer, campeón. En el... Lo diré, en el Summer Fe, eh, lo anunciaron Y, hostia, la verdad es que Es genial, sinceramente, tiene unos detalles Flipantes, me está molando mucho Guille, campeón del juego, y eso que llevo jugando menos de me... Bueno, sí, casi una hora, ¿verdad? jugando No voy a pelear Contra ti, ¿no? Ah, ahí está La copia, ¿y qué tal es capaz de campeón Guille? La de, lo, de los juegos Qué guapo, vale, este ataque está roto Gente, o sea, fuera de coña este ataque está Oyudo, y eso... ¡Qué guapo la tortugas! Eso sí sale en la película ¡Qué guapo! Han metido un cliché de... ¡Qué chulo, tío! Han metido un cliché de las películas Tío, anda que no Hostia, pues me queda poca vida Voy a intentar sacarle bastante vida A este lo tengo. Y este también es de las películas Me ha matado, ¿no? Hostia, ¿no? Me has, me has tuneado Y esa, esa película es el ataque de los mocos verdes ¿Sabes? Flipa, Dios, te reviento Creo que me ha matado, ¿no? Vale, no, no Bah, no, me los hago a los dos Y son como bebé es una tortuga y un lobo sabes es como que se comportan de diferente manera, así como muy infantil Vale, con uno estoy, ¿no? Vale, voy, pues te reviento, ya estaría Qué guapo, tío Soy el maestro Splinter, cabrón, que espera churra Tempestra, o sea, tempestra Te, te parto la, la, la menestra Hace mucho que no, eh, que no veo las tortugas ninja Las películas antiguas eran geniales, campeón guille, te lo prometo Increíblemente geniales las noas no me gustan mucho Esas tortugas ninjas que parece que tienen esteroides O sea, son como estas Pero imagínate una persona metida dentro de un traje de goma, de goma eva, ¿no? Campeón, o sea, literalmente O sea, pero lucen igual Así yo veía los dibujos de las tortugas ninja cuando era pequeño Tubular, ¿has desbloqueado una solicitud? Vale, voy a ver si me he hecho lo de, lo, lo de los periódicos, ¿no, gente? Vale, voy a ver lo de los periódicos del tirón ¿Me lo he hecho? Dos de tres, vale esos son los periódicos, estos son los diarios ¿Le falta una puta? Vale, pues nos hacemos la última, ¿qué, qué decir? Es que te doy un pique en el juego este, ¿eh? Es un pique que te cagas Está increíble, está polludísimo. Sé que no genera nada, pero bueno, igualmente como he dicho pues Los viernes en un canal pequeño mmm, Ya me entendéis La gente está viendo ahora los, los polla games eso Los polla games out oh. Es que son... Eh, son... Eh... En vida real, por si título no me gusta A ver, esos son más rolleros son, Porque son efectos especiales un poco más jodidos Para un niño, como tú, a lo mejor si ves eso Ahora es un poco rayante, sí Yo es que lo veía algo normal, ¿sabes? En plan, eso yo estaba acostumbrado de esos tipos de trajes A las películas, de, de, yo qué sé De, de los 5 años, o de 90, antes de 2000 Pues las la películas lucían así, de esa forma Muchas de ellas, ¿eh? Otras tenían un presupuesto mucho más elevado Pero está muy guay, la verdad a ver, a mí no me gustan las ahora que tienen O sea, son todo GTR O sea, literal, el campeón, está hecho todo por animación ¡Hostia! Por animación, bueno Por ordenador, ¿no? Se caen solos, están locos ¡Uy! Tengo solo tres vidas No puedo morirme ¿Qué? ¡Coño! A mí me gustan eh, los que... El día de pequeños Grandes Avezari Las de... Pe las de ¿Cómo me voy para allá? Ahora Las de pequeños O sea, a mí me gustaba mucho La tortugas Ninja de pequeño En plan los dibujitos que ponían Antena 3 Antes, eran genial, macho ¡Hala! Eran súper genuinos, lo prometo Guille y, eh, y Avezari Súper geniales, macho Me encantaban Ahora ya, yo que sé Los dibujo ahora no creo que sean... Es que no los he visto, la verdad Pero seguro que no tienen nada que ver, ¿no? Siempre he de faltar por, eh, por la parte de arriba Vale, pues aquí me queda una cosa ¿Qué eso? Pizza time. Me queda una cosilla. Tengo que pillar uno de los diarios, ¿no? O sea, así bacanamente. Vale, ya tengo esto, por lo voy a utilizar. Yo a veces me levantaba a las 6 de la mañana solo para ver. No, Aro, igual que yo, campeón. Llegaba, va, y el verano igual. verano me pegaba jugando a la Play 2. Que mi hermano trabajaba en Nacho. Y me metía tremendo tres cardeos. Y en la tele de mientras veía el príncipe de Bel -Air, Veía Metabot. Veía Blay Blay. Veía Yu-Gi-Oh. Increíble. Me flipaba. Me flipaba. Ojalá volviera ese tiempo, campeón Guille. Vida extra, subida. Ala, ¿en serio? Eh, esto me da superpoderes. Eh. ¿Puedo partir esto? Oh. Vale, voy a pillarlo ya, gente. Poder infinito, ¿sabes? Eh. Va, vamos a darle poder infinito. Atentos, eh. esto tiene que meter como un demonio, chaval. Yo creo que estaba hecho más para adelante, ¿no? O para que disfrutemos aquí en vez de subir, ¿no? Por el ascensor normal. Uy, coño. A ver, ahora yo qué sé. Ahora os despertáis más temprano para hacer un par de partidas más. Tener más tiempo para jugar. Yo antes me despertaba para los dibujos ahora también. Un montón de veces, vamos, harta de veces Y sobre todo, eh, en principio me vi Algunos episodios, muy divertido, ahí Will and Me La verdad, se nota Se nota como ha trascendido en el tiempo, esa serie ya Yo era yo era pequeñísimo, esa serie ya llevaba mucho tiempo Pero en Neo Había lo del verano, cada vez que Antes cuando era pequeñín, cada vez que venía el verano Venía lo del Neo Summer, de los huevos y, y metía un montón de Bueno, de todo, ¿no? Un montón de, de, de, de Maldito contenido, por supuesto En este aspecto de, de series muy guay La verdad Tío, llegué al final. Hostia, ¿tú quieres? ¿Eres fuerte? ¿Eres fuerte, no? Sí, ¿no? Nada, no fuerte, ¿no? Va de verga. ¿Puedo partir esto? Sí, ¿no? Gente, estos son más fuertes, ¿no? Lo creo, un poquito. Pizza time. Espero que os esté gustando este juego también. Hoy he traído dos jueguillos, el de la araña y este. Y ambos me gustan. El de la araña es un poco más pausado. Pensé que sería más gracioso, la verdad. Es gracioso, pero es muy complicado. O sea, en plan, es una jodienda para matar a la araña, la verdad. Bueno, para matar, no, sino para hacer las misiones de la araña. Uy, coño. Pero déjame es que agarrarte, ¿no? ¡Que mira, solo tiene aquí! ¡Ey! ¡Ese no me deja agarrarlo! Increíble pero que me quedan cuatro días de colegio Y tengo dos a menos global. ¿Y eso? Pues vaya En esa asignatura te van a poner la nota súper lenta ¿no? En, plan, en el último día No, nah, nah, no, está bien eso Uy, ¿Qué me está pasando? Pues de fruta Vale, vosotros Vais a atacar así ¡Qué cabrón, bro! Vale, uno roto, ¿no? Estaba muerto Puta, ¿no? Dos victorias, nada, seguro que eso lo hace fácil. Confiamos en Guille, campeón. A ver, Tari. Ah, es para subir de nota. Entonces, pa, si puedes subir de nota, campeón, Guille, hazlo, no pierdes nada. No tengo nada de suspenso ni nada. Pa. Entonces, tranqui. Si no quieres subir más nota media, ni te preocupes, campeón. No estás obligado a ello, ni mucho menos, ¿eh? Si tú me dices que por cojones Tiene que aprobar y subir nota ahí, o pues hay que hosticar y, y ya me entendéis, a pechugar, ¿no? Pero si no, nada, no pasa nada. Pasa ni media. Ey, volveré a ver si puedo esta noche en instalar Enterolar, tío, os lo juro Que vaya, he visto que funciona, tío En plan, ya me entendéis, funciona en sentido de tier Y hay que sacarle partido al tier Ya me entendéis a lo que me refiero, aunque haya Muerto Arcadia, pero la gente siempre quiere jugar Y más desde que ahora que la han puesto en Steam ahora Habrá más gente, tengo que aprovecharlo Porque por las mañanas me molaría, ¿eh? Yo subiría en ¿eh? nota, eh, para que mi madre Esté feliz conmigo, Grande avetarios, ¿sabes campeón? Eso es lo que tenéis que hacer a todas, pero todísima, En plan de una que siempre Que no tengan ninguna queja vuestra de las clases, macho Oh, increíble <ríe> para ver si libero más espacio Yo tengo el ordenador muy cargado de vídeos y de juegos Y primero me tengo que, me tengo que quitar los vídeos Pero claro, por ejemplo, la tortuga ni ya hoy Pues me gustaría subirlo O sea, literal, para qué me mentir En un futuro a lo mejor tiene muchas visualizaciones, eso Nada, no porque somos un contenido O sea, somos un creador de contenido pequeñísimo Ya llegué al boss, ¿no? Joder de puta es que el director ha hecho una cosa injusta para mí. Lo que, campeón, que te ha parecido justo, Guille. ¡Tengo la pata más fuerte del juego! ¡Ja! XB! Está roto, gente, eso, ¿eh? Esta patada está rota. Esto está rotísimo, tío. Creo que tengo el ulti ya, ¿no? Creo. Buah, está roto, gente. Está rotísimo, bro. Vale, ya, ¿eh? Dios, Dios, Dios, Dios. ¿Cómo está el maestro Pinto? Gente, está aquí hecha chispas, eh. Hijo de fruta, eh. Increíble. ¡Qué juegardo, tío! No sé cuánto, cuántas horas tendrá, pero lo miraré, ¿eh? Vale, el cerdito ha muerto el, el, el puto vivo ¿Te da cuenta? Grande, ¿sabes, Darío? Me encanta, qué bueno eh, Hijo de fruta Vale, creo que ahora me va a dar tiempo, ¿no? Ah, sí Le voy a hacer un ataque para abajo Vale, ese... ¡Dios! Ese ataque quita demasiado, gente Está loco ese ataque Vale, lo, voy, lo quiero matar a Simba ¡Ay, hijo de puta! Me da, ¿no? Ahora, ¡Boom! ¡Qué guapo! Dios mío, no lo he matado porque no le he dado. Y a la leche! Bueno, ahora, ahí lo podría hacer ahora. Quiero matarlo con el ulti. ¡Uy! ¡Undela! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Diablo, guapísimo! Eh, porque hay eh, que hacer dos exámenes obligatorios. Y yo me tengo que estudiar seis trimestres, pero si al siguiente con dos suspensas cuentas como globales. Y solo estudian dos trimestres. Ah, es que eso es un poco en plan. Ya me entiendes Suspende ya pruebas al final, ¿no? Entonces me habría salido más rentable dejar dos. Claro, campeón, ¿qué es eso? Suspendía probar a fácil, es que es la cosa. Pero eso lo hacen más en caso de lo que a los niños le cuestan mucho, campeón. Hay niños de tu edad, bueno, de tu clase, que le costará la misma vida. Lo voy a dejar por aquí de las tortugas ninja Voy a cogerlo de. A ver qué me da. ¡Lo pillado! Damelo, punto solo. Bueno, no está mal. El del periódico creo que lo hice, ¿no? Creo que también, ¿no? Oh, me falta uno, hijo puta. No, pero es por eso, que lo veo súper injusto, campeón. Guille. Normal también. ¿Este qué narices me pedía? Qué pro soy, me encanta Eh, ¿qué me pedía este? No lo he leído Ah, cinta VHS, qué guapo, hermano Qué chulo Le voy a dar un par de runs, ¿no? ¿Qué? Voy a jugar un Vampir Survival Encima mi tutora favorece muchísimo a la chica Y eso, eso ya es más feo Que claro, vivimos en un mundo campeón, Guille, que madre mía ¿Cómo salgo del juego, tío?